La CNC Televisión Men se entra en tu hogar para ser la imagen e identidad de tu día a día. Somos el crisol de la nacionalidad cubana. 28 años en tu realidad.